Todas las palmas arriba, todas arriba, todas arriba. Quiero ver a los borrachos cantando de gira y se contamina. Todas las palmas arriba, todas arriba, todas arriba. Quiero ver a los borrachos cantando de gira y se contamina. Un pasito para acá, un pasito para allá, un pasito para acá, un pasito para. Acá. Allá, un vasito para acá, apuche, no más que esta noche todos es podamos cerveza mandanga y flula, y si queda un poco de humo, apuche, apuche no más que esta noche todos es podamos cerveza mandanga y flula, y si queda un poco de humo, un vasito para acá, un vasito para allá, un vasito para acá. Un pasito para acá, un pasito para allá, un pasito para acá hey. Pesadilla